Encuentran sano al hermano del cantante Carlito Wey. Sí. ¿sí? Víctor Rafael, Rafael, hermano del cantante urbano Carlito Wey, quien tenía cinco días desaparecido, fue encontrado sano y salvo, solo un poco pertur perturbado. El exponente urbano compartió la información a través de sus redes sociales mientras agradecía a las personas que ayudaron al, en la búsqueda, así como el equipo del presidente Luis Abinader. Se recuerda que el ex-integrante de los Tequeteque informó que su hermano tenía cinco días desaparecido. Y la última vez que se le había visto fue en Nagua. Bueno. Ah, ahí está, apareció este... ve este, que un carajito, un muchacho joven. Eh, estaba entonces, en, parece que de Nagua se desapareció por ahí. Sí, bueno. Y no se sabe en qué, en qué era que él andaba. Andaba no. de paranda o, o, o qué lo que. No, no, eh... No se sabe, pero yo creo que eso se va a quedar en, en, entre la familia. O sea, no, no se va a... Ahí es que no, te no el diga, diga la verdad, diga la verdad. No, no, no ahí no. es que está el problema, que tienen que decirle al pueblo, si en el pueblo loco, claro tiene que Entonces decirle a la que estaba. Hablando de, de... Tú me entiendes, tienen que hay que decirle a la vaina lo que, lo que era, qué era, qué era lo que pasaba con el chamaquito, el muchacho, qué fue ay, lo que pasó. fue bravo o algo. Se fue bravo, algún pique, se le peleó, se le se con la familia. Se fue sí. bravo. Entonces, no, ahora no, pa, ya lo encontrar ya. Entonces sí, ahora nosotros no vamos a quedar con la duda. Exacto. No, mira, yo te lo digo porque yo he recibido no. en nuestro no, trabajo familia, en, en, en Telenor.com de algunas personas que se reportan no, que desaparecidos, no. pero que al final aparecen, y eso es por problemas entre la familia. Entonces. <ríe> Sabes, o sea, tú sabes que se pelean unas cuantas cosas y se desaparecen, no le dicen a la familia, la familia de no los reportes ha desaparecido y, y cuando aparece ya en todos los medios, o sea, que, es que aparecen y dicen, hey, estoy aquí ya. Y Bueno, a mí me han llamado incluso, me dicen, mira, tumba la noticia que ya. Pero bueno, ellos, ellos no lo van a dejar, ellos no lo van a dejar hasta ahí, no lo van, eh, hasta ahí, solamente ah, apareció, fin. Pues no, ya. ahí mismo en las redes apareció, fin, estaba, oh, oh, estaba donde estaba, oh, ya. Por ahí, Dios sabe dónde estaba. Gracias a Dios. Y por ahora no, no, no se ha reportado que tenga algún problema de salud mental. ¿verdad? O sea, un muchacho joven, eh, el hermano de Carlitos Wey, Víctor Rafael. Nosotros desde aquí, no solamente nos vamos a limitar, que nos alegramos que este joven haya aparecido sano y salvo, un poco perturbado, como dice la nota, y esperar que... Eh, este tipo de cosas no ocurran porque, oye, hay mucha gente desaparecida y todavía no se ha dado respuesta sobre esos desaparecidos. El muchacho de la UAS que desapareció el pasado año, el actor, el hombre que lo liberaron después de que tenía 20 años, preso sin... 12 años, sí, 12 y no años. Parece, no a madre, ahora, vi, Óyeme. ¿Qué lo que está pasando, Bueno, de hecho, a, en, en, en la pasando, provincia Villa? de Duarte hay una mujer desaparecida, una maestra. ¿Qué es lo que está pasando, ¿Y ¿Qué es lo que está pasando? Oye, bueno.